El Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís entregó este jueves aceras y contenes en el sector Villaverde con un costo de 1.700.000 pesos. Sí, en el día de hoy estamos haciendo entrega eh, de unos 630 metros de aceras y contenes en la comunidad de Villaverde. Eh, el Ayuntamiento en estos momentos a través de participa, eh, presupuesto participativo eh, está haciendo entrega de una demanda que eh, ha sido exigida por la comunidad de Villaverde, y en el día de hoy, pues ya se está haciendo realidad entregándola por eh, los, eh, los ingenieros que fueron, eh, que realizaron esa obra, que se la, se la ganaron el sorteo que realiza el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.